Durante la práctica del voluntariado, practicamos infinitas habilidades socioemocionales, como la paciencia, la empatía, la tolerancia. El voluntario no tarda en ser consciente del crecimiento personal que vive. Vamos a hablar en concreto de tres. La capacidad de ser realista ante una visión pesimista de la sociedad, la tolerancia, a la frustración y el diálogo creativo. El voluntariado nos da una visión realista de situaciones sociales complejas que para muchos tienen un único enfoque pesimista. Las realidades que conocemos por otras fuentes como la televisión o los periódicos, incluso por comentarios de otras personas, pueden parecernos abocadas al fracaso. Muchas veces estas fuentes solo muestran la parte que está mal de algo, no la causa de por qué está mal, no las posibles soluciones. Eso, entre otras cosas, nos lleva a pensar que si la totalidad está perjudicada, no existe solución. Es decir, ¿merece entonces la pena hacer algo? No. El pesimismo. Gente que no ha tenido contacto con determinadas realidades verá ante estas fotos tristeza, soledad, abandono. Una situación irremediable. Algo contra lo que ya no se puede luchar. Tercer mundo. Pobres. Enfermedad. El voluntariado nos lleva a conocer la realidad. Conocer, comprender en su totalidad. Esta totalidad implica realismo de la situación. Ya que son tanto los factores negativos como los factores positivos, las causas y las posibles soluciones si se aplica la lógica y el análisis. Estos factores positivos hacen que merezca la pena. Ante esas mismas imágenes, tras realizar voluntariado, muchas personas podrían cambiar la perspectiva, cambiar el diálogo y decir que esa mujer tiene ganas de compartir, experiencia. El cambio climático es una catástrofe con soluciones ante las, nos ante las cuales nos tenemos que unir. No es el tercer mundo. No es algo ante lo que tengamos que sentir lástima. Son países en vías de desarrollo y tenemos que potenciar dicho desarrollo. No son pobres. Tienen una riqueza cultural inmensa y tenemos mucho de lo que aprender. Están viviendo una injusticia social contra la que se puede luchar. Esta niña no nos muestra enfermedad, sino diversidad, oportunidad, derechos, posibilidad de ser feliz. La tolerancia a la frustración es quizá la habilidad emocional que más vamos a poner en práctica en el voluntariado, pero ya hay que estar preparado para ello. El voluntariado acude con la sensación de que va a salvar la vida de alguien, y claro, su superhéroe interior se destroza ante el primer problema con la realidad. Es más lento y difícil de lo que pensaba. No vas a salvar la vida de nadie, vas a aprender. Ante los problemas hay cuatro maneras de actuar. La autodestrucción es uno de ellos. Es mi culpa. Si no consigo solucionar este problema, si no consigo ayudar, es porque yo no valgo para esto. Mejor lo dejo. Y no vuelvo al voluntariado. También está la explosión, una respuesta agresiva ante los problemas que aparecen en el voluntariado echar la culpa a alguien con agresividad no es cosa mía, esto no va a funcionar porque alguien lo está haciendo mal la resignación también es una manera de enfrentarse a los problemas, cuando algo no funciona es porque nunca va a funcionar no tiene solución no hay manera de arreglarlo así que no merece la pena, mejor tiramos la toalla. La cuarta y mejor manera de enfrentarnos a los problemas durante el voluntariado es la creatividad. Si por esta vía no consigo lo que busco, buscaré otra vía. Es la capacidad de inventar y crear otros caminos. Así los momentos de frustración serán los mínimos. El propósito principal del voluntariado es observar, aprender y compartir. Si te diriges a una realidad con la idea de que vas a asistir por compasión, ya que son ellos quienes necesitan tu ayuda, te encaminas a una comunicación unidireccional. No hay diálogo. El diálogo creativo es el tipo de relación que se produce entre el voluntariado y el usuario o, en su defecto, la realidad a la cual acude. Una comunicación bidireccional horizontal, a través de la cual ambos crecen y se realizan creando algo nuevo entre los dos y disfrutando ambos de los beneficios del voluntariado. El diálogo creativo en voluntariado se da cuando cambiamos el léxico habitual. Asistir frente a acompañar, compasión frente a compañerismo, lástima o pena frente al concepto de empatía. También podemos cambiar la pragmática. Escucha activa, asertividad, paciencia, apertura mental, respeto a otras culturas, flexibilidad y adaptación. El voluntariado entrena cada día estas habilidades y las desarrolla de manera constructiva y feliz.